Hola, pues esta canción se llama Hace Falta un Guerrillero, quiero dedicársela a, a todos mis amigos chilenos y a todos mis amigos de Latinoamérica y así, y a todo el mundo. Um, saludos desde México, um, esta canción es de Violeta Parra y espero que les guste mucho. mm hacer cuando nos cuando nos venden la patria como si como si fuera alfiler filet quiero un hijo guerrillero que la sepa defender la patria la patria tiene al cuello la hogares So Gracias. Y vuelvo a decir Cogollitos Cogollitos de ropa